El maestro de la espada de triple hoja. Ordené la destrucción de Dino Centro y Dino Toro. Pero han sido resucitados. ¿Cuál es tu excusa esta vez, Dragowind? No fue culpa mía, Eminencia. Gigano fue el que falló. ¡Silencio! ¡No! La incorporación de Toro y Centro a los Dino-Caballeros hará de ellos una fuerza más poderosa. Pero es el hermano mayor, Estiraco, el que representa la mayor amenaza. Si permitimos que se una a sus hermanos, los Dino-Caballeros serán temibles. En ese caso debemos encontrar la forma de destruir a Estiraco antes de que lo revivan. Excelente idea. Solo tengo una pregunta... ¿Eh? ¿A qué estás esperando, incompetente? Por favor, Evidencia, considera lo hecho. Tengo un plan. Me desharé de toro y de centro. Esos debiluchos no son rivales para mí. Cuando los haya quitado de en medio, buscaré a Estiraco y... ¡Ahórrame los detalles, cerebro de murciélago! Solo hazlo. Destruye Estiraco. Bien. Antes de irte, una advertencia. ¿Sí? Tus últimas actuaciones han sido, digamos, templadas. Si fallas, te garantizo que terminarás ya buscado. ¡Cielos! ¡Nos fallaré, de eminencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Deja de preocuparte, Kaito. Cuando encuentren a Estiracón, nos lo harán saber. Espero que lo encuentren pronto. Ya llevan fuera mucho tiempo. Rina tiene razón. No hay por qué preocuparse. La unión entre los Serazor es muy fuerte. Le encontrarán. Sobre todo si Rick está con ellos ayudándoles. Qué raro. Hablas de Rick como si fuese lo más grande desde que inventaron el pan. Pero cuando os conocisteis nos no llevasteis tan bien. Bueno, entonces aún no nos entendíamos. ¿Cómo sé que no pretendes ayudarme por tu propia conveniencia? No confío en ti. Ten cuidado, vaquero. No querrás que me enfade. No se convenció hasta que le zurré. <risa> Está claro que sabes hacer amigos. Considerando la unión entre los hermanos Serathor y Estiraco y la habilidad de Rick para rastrear, estoy seguro de que pronto le encontrarán. ¿Por qué no estamos ayudándoles? Porque estamos alerta por los dragosaurios. Nos corresponde a nosotros cubrirles las espaldas. Pues ¡Sí! Pues ¡Claro! Sí. Según la información de mi abuelo y las emanaciones aurales que detectáis... Debe de encontrarse cerca de la meseta del río Roble. El único problema es cómo llegar hasta allí. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir, Rick? El único camino para llegar es el túnel del diablo. Es un cañón tan estrecho que vosotros nunca podréis pasar por él. ¡Te equivocas! De un modo u otro le encontraremos. Y los tres hermanos Serathor volverán a estar juntos. ¡Unidos! Uno para todos y todos para uno. Tenéis razón. No importa lo que diga este viejo mapa, encontraremos el camino. Había olvidado lo unidos que estáis los tres. Yo nunca tuve hermanos o hermanas. Bueno, eso puede remediarse fácilmente. Si quieres, a partir de ahora, puedes ser nuestro hermano Rick. ¡Eso es! ¡Un miembro oficial de la familia! ¿Qué te parece? ¿Qué nos dices? ¿Te gustaría ser el cuarto hermano Serafor? ¿Habéis dicho lo que creo haber oído? Vosotros dos, o bien estáis majaretas o tenéis piedras en la cabeza, en caso de que lo hayáis olvidado, ¡sois dinosaurios! ¡Mmm! Resulta que yo soy humano, ¿cómo podría ser vuestro hermano? ¿Acaso no quiere serlo? No quería decir eso, Centro. Es tarde, mañana tenemos que madrugar, vamos a dormir. Ahí está el túnel del diablo. Estiraco debe de estar al otro lado del pasadizo. No hay manera de que vosotros podáis entrar por ese espacio. ¿Oh, no? Centro, sé cómo te sientes, pero no va a servir de nada. Sí, es cierto. ¿Male? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Seguro que tus amigos me recuerdan. Me llamo Dragon Wing. ¿Qué quieres? He venido a presentar mis condolencias. Es una pena que no logréis encontrar a Spiraco. ¡Le encontraremos! Ni tú ni nadie podrá impedírnoslo. Te lo aseguro. Me temo que no puedo permitir que eso pase. Vosotros dos no iréis a ninguna parte. ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Hermanos hasta el final! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Oh, no! ¡Es muy fuerte! Os voy a dar una lección que no olvidaréis ¡Una lección de vuelo! ¿Ah? Sin vuestro hermano no sois lo suficientemente fuertes para derrotarme Perderán, a menos A menos que encuentre Estiraco ¡Centro, toro! ¡Resistid! ¡Volveré con Estiraco tan pronto como pueda! Suerte, Rick. Contamos contigo. Yo en tu lugar no lo haría. El que intente llegar hasta Estiaco sufrirá un accidente. ¿Se dirige Rick a una trampa? ¿Eso dices? Dejadme pensar. Me parece que puede existir algo de eso. ¡Rick! ¡Espera! No volverás a verle, Toro. Incluso si él sobrevive, vosotros no. Rick, vuelve. Es demasiado peligroso. Dragon Wing tiene una trampa preparada para quien entre en el túnel. Una trampa, ¿eh? Escuchad, casi he llegado. No pienso detenerme. Prometí encontrar a vuestro hermano y eso es exactamente lo que haré. ¡No, Rick! ¡Vuelve! Tengo que encontrar a Estiraco enseguida, o no tendrán ninguna oportunidad. Allá voy, Estiraco. un relámpago, quieto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chico? Vaya, ¿qué es eso? ¿Eh? Corre, relámpago. Y en relámpago, creo que ya ha pasado todo. ¡Oh, ¡No! ¡Hay que salir de aquí. Es obvio que no me venceréis. ¿Por qué no terminamos? Los serazos nunca se rinden. Lucharemos hasta el último aliento. Dijiste que era divertido, Dragonwing. ¿Por qué has parado? Como queráis. Basta. <risa> ¡No! ¡Vado que pase esto! ¿Cómo queréis que sea? ¿Muy doloroso o una destrucción rápida? ¿Eh? Tengo que pasar antes de que caigan las rocas. ¿Eh? Hay que encontrar a Estiraco. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! <risa> Veamos, a cuál de los dos debería destruir primero. Sigamos luchando. Sí, pero cómo. Buen chico, casi hemos llegado. Solo un poco más. Pero si ¿sí no hay salida. ¿Eh? Ese de ahí es estiraco. Bien. Dino poder, energía. No, ¡No me rendiré! No puedo rendirme. No puedo rendirme. Bueno, fue divertido mientras duró, pero creo que ya es hora de terminar. ¡No te precipites! ¡Lo siento por vosotros! ¡Deberíais saber doblar la rodilla con elegancia! ¡Disculpadme! ¡Tengo que destruir el fósil de vuestro hermano! ¿Qué haces? ¡Por ahora no vas a ninguna parte! de idiota! ¿Qué? Necesitamos el placer de tu compañía. Rick, no podremos aguantar mucho. No quiero meterte prisa, pero estamos agotados. Rick, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. No sé si resistiremos hasta que vuelvas, pero intentaremos conseguirte tiempo para que salves a Estiraco. Dile que tenemos ganas de celebrar una reunión. que sentiríamos? No poder verle por última vez. Rick, una cosa más. Dile que, aunque nos hayamos ido, aún le queda un hermano. ¡Tú! ¡Resistid! ¡No os rindáis! Cuando Estiraco sea resucitado, podremos derrotar a Dragonwing. ¡Resistid! Deportarlo tan fuerte como pueda! Tengo que hacerlo al primer intento. No tendré más. Luego saltaré hasta donde está Estiraco y le resucitaré. Puedes hacerlo, Rick. Genial, ahora oigo voces. ¡Ah! Pasaré al plan B. Dino Poder. ¡Energía! Estoy disfrutando mucho del paisaje Pero creo que es hora de llevar a nuestro guía a tierra ¡Sí! Oye, ¡No vais a mentiros! ¡Habéis pedido, idiotas! ¡Dejadme! ¡Pesáis mucho! ¡Oye! ¡Mi hermano no pesa tanto! ¿Qué ha sido eso? ¡Se ha despertado! Mejor tarde que nunca ¡Dino sí, estiraco! ¡Pero no es posible! Sí que lo es, gracias a mi hermano Rick. Sí. ¡Maldito mocoso! ¡Lo has estropeado todo! Dragonwing, al parecer has estado entreteniendo a mis hermanos. Quiero devolverte el favor. ¿Eh? ¡Dino estiraco! ¡Por los antepasados! ¡Espada sigilosa! ¿Listos para la fusión de las Tres Hojas? ¡Fusión, ¿Fusión de, de las Tres Hojas, listo! ¡Serazor! unidos. ¡Integración! ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Eso es! Son los hermanos Serazor! ¡Estiraco ha vuelto! Ya era hora. Lo siento por Dragon Wing. Esperad, allí también hay dragosaurios. Entonces debemos ir en marcha. ¡Vuestra triple fusión no me ha impresionado! ¡Ni a mis amigos! ¡Que han esperado mucho tiempo para conoceros! ¡Salí, chicos! ¿Listos, Dragonwing? ¿Y la comida? ¡Atacar! ¡Triple estrella! ¡Espada de tres hojas! ¿Qué vas a hacer conmigo? Bueno, eso depende de hasta dónde y lo rápido que consigas correr. ¡Mira quienes han venido! ¡Oh, no! ¡Dino Tirano por los antepasados! ¡Espada de plata! ¡Dino caballero armado! ¡Dino Saber por los antepasados! ¡Sable látigo! ¡Dino caballero armado! ¡Dino tercera por los antepasados! Triceratagas de Jade, Dino Caballero Armado. Dino Estego por los antepasados. Estego Esqueleto Giratorio, Dino Caballero Armado. Dino Braquio por los antepasados. El Hacha del Valor, Dino Caballero Armado. Dino Tera por los antepasados. Tera Bumerán, Dino Caballero Armado. ¡Tiro yeah. mamut por los antepasados! ¡Colmillos de mamut! ¡Tiro caballero armado! ¡Ponestados de mí! ¡Hola, chicos! <risa> ¡Bien lo conseguiste! ¡Resucitaste estiraco! ¡Así se hace amigo! <risa> ¿Qué te pasa? ¿Qué le ha ocurrido a tu brazo? Es un arañazo que me hice al pasar por el túnel del diablo. Se pondrá bien, de verdad. Dime, ¿qué vas a hacer, dragon Dragonwing? ¿Quieres seguir luchando? ¡Estoy listo! Quizá quieras enfrentarte a mí. ¡Me encantaría! Siento decepcionarte, braquio pero dragon Dragonwing es mío. ¡Basta, Dino Caballeros! ¡Os acordaréis del día que os burlasteis de dragon Dragonwing! ¡Os lo prometo! ¡Estupendo! ¿Sabéis? Si hubiera sabido luchar, habríamos tenido problemas. Ha pasado mucho tiempo, Estiraco. Me alegra veros a los tres juntos de nuevo. En realidad, ahora somos cuatro. Hay que dar la bienvenida a un nuevo hermano a la familia. Bueno, felicidades, Rick. Harás sentirse orgullosa tu nueva familia. Dino, caballeros, ha sido un placer volver a veros. Kaito, Rina, es un honor haberos conocido. Si necesitáis algo o tenéis problemas, llamadnos y apareceremos. Gracias y bienvenido, Estiraco. Toro, centro, recordad. No dependáis de vuestro hermano mayor para ganar batallas. ¿Depender de él? ¿Estás bromeando? Te equivocas, estego Sin nosotros, él no ganaría. <coughs> Muy gracioso. Kaito, Rina, hasta pronto. Sí. Bueno, adiós, Rick. ¡Adiós, centro! ¡Adiós, Toro! Ha sido estupendo veros. Igualmente, Kaito, cuidate. Oye, es estupendo lo de esos hermanos debe de ser bonito estar tan unidos. Estoy algo celoso. Tú estás unido a nosotros. Somos como tu familia. No, sí, bueno, sois mi familia, pero no como mi familia. Verás, no, no, no quería oh, decir eso. eso me ha dolido. Kaito, tiranos está riendo de ti. Es solo una broma. <risa> sí, claro. Ya, ya lo sabía. Ya, lo que tú digas. <risa>